Fue detenido por miembros de la Policía Nacional un hombre de 40 años de edad acusado de tratar de agredir a su madre. Los detalles del hecho lo ofrece Xiomara Arias, relaciones de del Comando Noreste de la Policía Nacional. La policía apresó en el día de ayer a Miguel Antonio Muñoz Tavera, de 40 años de edad, quien está en la sección Huiza aquí en San Francisco de Macorís por el hecho de este momentos antes lanzará varias piedras a la residencia de su madre.